you Hola, se bienvenido, yo soy Criaturas. Bienvenido a una transmisión que no es una transmisión, sino una grabación entre comillas en vivo. Eh, voy a interpretar el tema a Tener que esperar del álbum Azurita de la criatura Prince Freaks. Pues nada, eh, espero que lo disfrutes. Y. Aquí vamos. La tarda <risa> Es mejor Al oído Tú no hablas Aunque espero Y no duermo en tu amor Ha llovido en el almohada, Pero quiero Y espero por tu amor soy pido escuchar me deja que te haga escucha que los errores, pero hay un ligero desfase, que no es tan ligero, perdiendo fase en el audio, Intentar de solucionarlo. esperando un día estar junto a ti, me desvelo en una sonrisa, y entonces confieso lo que soy y lo que fui, verdad desconocida, pero no me poco antes de abrir Lluvia que me acoge Y el viento ah, ah, ah, Antes de dormir Antes de partir Y entonces Te este abrazó y pido Escucharme Deja que te Escucha there Este abrazo y pido escucharme Deja que te ame y escucha que Y estás allí y si no debo de hablar Sé tener que esperar They got te feet on No, no, no, eh, hey. hey, eh hey, hey. no, no, no, no, hey, yeah oh. Oh, um, espero que lo haya disfrutado me disculpa cool los errores Aunque llevo algún tiempo intentando Hacer streaming eh, He estado intentando Bueno he estado tratando de aprender Y eh, Tratar de que sea Un buen stream, sea el mejor stream que puedo hacer Pero Tengo algunos meses tratando de hacerlo Y me sale un fallo Y luego sale otro fallo Y así, pero continuo y trato de Mejorarlo, al día de hoy eh, el día de hoy creí que ya iba a ser un buen stream. Eh, bueno, con imágenes. Porque cuando meto videos sí se traba un poco. Pero es por eso que he decidido. O decidí hacerlo en grabación. Bueno, no tuve otra. <risa> decidí hacerlo en modo grabación. Y lo voy a subirlo allí a los sitios. Eh, aún así, con todos los errores, espero que lo hayas disfrutado. Eh, pues nada, este álbum lo puedes escuchar en distintas plataformas es un álbum de hace algunos años es de hecho es el álbum el penúltimo álbum por así decirlo que saqué eh, como les digo tengo fallos porque aún no soy un streaming streamer no sé creo que streamer es el nombre eh, pero bueno estoy aprendiendo entonces este álbum lo pueden escuchar por ahí en, en distintas plataformas gracias a Jack Fido, un amigo de hace ya bastante tiempo, que los subió los sitios. Pueden escuchar este álbum eh, titulado Azurita. Es el álbum número 10 de Prince. Y <coughs> eh, por allí, por aquí en la descripción del sitio. Del video, perdón, les estaré dejando el, el enlace al álbum. A los, bueno, les estaré dejando los distintos enlaces al álbum. Eh, y pues ahí por, dejaré también el canal de Prince que por allí puedan escuchar los videos bueno ver las escuchar las canciones eh, que están en que subió también eh, Jack Fido eh, lo que sucedió es que Jack Fido lo subió a un sitio y a partir de allí se distribuyeron a otros sitios como YouTube eh, Spotify eh, y distintos sitios que por ahora no recuerdo bien los nombres Pero de cualquier manera aquí dejaré los enlaces Bueno, no eh, enrollo más Y pues nada Espero que lo han disfrutado Este fue Criaturas Y nos vemos hasta el otro Dios los bendiga, sayonara